Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Como prometí, hoy hay doble vídeo porque ayer... Digamos que eh, hice un poco el vago. A todos los que estáis comentando, gracias. Darle like, compartir, comentar el vídeo. Eh, seguirme en las otras redes sociales que estamos. TikTok, Instagram, Twitter, que tenemos el verificado ya en nuestra web finalboxproject.es. Encontraréis un montón de contenido. Chicos, se viene algo grande y os necesito más que nunca, ¿vale? Y, por cierto, ya hemos visto la manera de poder documentar el tratamiento. Estamos acabando de hablar ciertas cosas, pero se vienen cosas grandes y no quiero que os perdáis nada. Será divertido para aquella gente igual y para la gente que tiene problemas de salud mental y vamos a crear una comunidad donde la salud mental no sea un tabú, donde todos podamos hablar de lo que nos apetezca. Eh, hoy quería hablar de la paciencia. Cuando tienes un problema de salud mental, sea ansiedad, depresión, eh, trastorno disociativo, eh, bipolaridad, cualquier cosa, eh, hay un problema y es que las pastillas, la medica los medicamentos, tardan mucho en hacer efecto. Entonces hay que tener mucha paciencia. Yo me acuerdo en, cuando tuve mi primer ingreso y segundo y luego en el segundo cuando hubo un rediagnóstico que me decía a mí mismo, hostia, yo no quiero estar aquí, yo, yo quiero estar ya en la, en, en la universidad o en la escuela, porque claro, para ese entonces yo estaba en la escuela y sacaba unas notas, era uno de los mejores alumnos, me llevaba bien con las tías, o sea que todo guay. Y encima jugaba videojuegos y jugaba básquet, o sea que todo. Y encima tenía una moto y hacía caballetes, o sea que perfecto. No hagáis caballetes, eh, con la moto, safe. Lo dicho. Y claro, yo le decía al doctor, yo quiero estar bien ya. Y me dice, ya, pero es que es algo que no podemos eh, o sea, asegurarte ahora. Entonces tenéis que tener en cuenta que las, conexi las conexiones, yo le conexiones, esto es pato más falso, las conexiones que se producen en el cerebro son complicadas y no son directas normalmente. Siempre tenéis que pensar que para producir nuevas células, nuevas energías... Se requieren de muchos requisitos que van desde el estatus social hasta el estatus económico, el estatus familiar, tu rutina, la cantidad de ejercicio que haces, la cantidad de inteligencia que tienes, la cantidad emocional que tienes, dependes de muchas cosas para que las pastillas funcionen bien, así que si te han detectado que tienes ansiedad o depresión o cualquier cosa de estas, no tengas prisa, porque es un proceso lento. Pero es mejor hacerlo lento y seguro que lanzarte al vacío y sufrir una recaída que seguramente será más dura que la primera. Sin más, chicos, os quiero mucho y espero que tengáis muy buen sábado y muy buen fin de semana. Y nada más, que os quiero. Mucho. Y Yoshi también os lo dice. Sí, yo también os quiero. Un abrazo, eh. ¿Eh? ¿Habéis visto las gafas? de David Qué guays que son. Son transparentes, eh. Sí, como él mismo y, y ya. Y a mí me gusta mucho la piña. Y no sé. Adiós.